Un nuevo vídeo y mira qué horror la noche 5 no bueno hola leones como estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal en este caso en este 360, estamos en pocos noche 5 oh, yeah. necesito ver esta cámara anda oh, no, mira si ahí está poco no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, tío, ya tiene una pieza pocos, estoy muerto, de verdad lo digo. Estoy muerto. No me dejan ni respirar, son las 12 de la noche y todo. Ya ha cogido una de las piezas. De verdad lo digo, que no puedo. No puedo hacerlo. A ver... Y el Stone es el que más odio... ¡Sí, eso! ¡No me había parecido! De He hecho que se haya ido, pero eso no nos importa ahora. Lo que nos importa ahora es pasarnos la noche. Porque ahora no queremos hacer ese final Ese final ya lo veremos después, pero en otro día, pero... Primero tenemos que pasarnos el final este Que es? es, que hay que pasárselo haciendo todas las noches y... Eh, lo estaba haciendo bien ¡Ay, que ya se ha ido! ¡No, tío! ¿Qué he hecho? Ha hecho que tenga más pánico por culpa de verle ¿Está ahí o es que...? ¡Oh! ¿Vale? Y del pánico? Lo estoy haciendo perfecto, aunque lo único malo es que ya lleva... ...varias piezas. A ver, vamos, que no sé... ¡Un momento! ¡No! ¿Cómo te odio esto? ¿Cómo te odio? El odio que te tengo nunca se va a acabar. De verdad, lo digo. Lo digo en serio. Nunca A ver son las 4 de la mañana No me lo puedo estar creyendo Que lo estoy consiguiendo la primera Es que tío yo me pensaba cuando estaba bien el juego que iba a ser complicadísimo y que no le podía agarrar Pero ahora lo estoy jugando y soy buenísimo No, corre. Vamos, venga. Son las cuatro todavía, tío. Todavía son las cuatro y eso es malo porque tarda mucho. venga, venga Venga, venga, son las 5 de mañana Y lo conseguimos la noche 5 La noche 5, la más difícil Normal, La noche más difícil de todas A la primera, bueno, a la primera O pues me habían matado, no lo sé ¿Pero qué? Otro animatrónicos, ¿os acordáis? Que me había parecido... Ay, no, me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado, tío, le he dado sin querer. Pero igualmente son las 5. Tío, me aparecen todas las cámaras y no puedo ver dónde está todos. Por culpa de eso, por eso es que odia Stone. Porque siempre me fastidia y sé que no veo las cámaras. ¡Vamos! ¡No, no, no! <tose> conseguido la noche 5 por fin oh, último minijuego soy Pop Ghost oye mi grito soy Pop Ghost sea, pesadilla ¿Ah? a ver sigo para adelante si sí, sigo para adelante a ver por aquí no, esto es lo de los globos. ¿Por arriba? A ver. ¿Por cuál lado tengo que ir yo? En pocos. ¿Tienes que ir por aquí o por otro sitio? Es que no sé. Quiero no saber sé dónde está el otro objeto. Un momento, ¿es por ahí? Sí, creo que es por ahí. Porque antes no había ningún pasillo por aquí. A ver... ¿Será ese el objeto? ¡Sí, lo es! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Es alguien en morado que está llorando? ¿Y porque hay alguien que está como en el hospital ahí? ¿Esto tiene que ver algo con esto ya o no? Es que no sé, yo solo lo único que hago es jugar. Voy a seguir. Ya que he conseguido el objeto, ahora tendré que pasármelo. ¡Eh! ¡Ha vuelto a aparecer! Es que... Siempre que consigo el objeto y paso por muy ese, eh, ahí, es como que me aparece eso. ¿Era por aquí o...? No, era... Es que siempre me equivoco lo de los globos. En esa habitación siempre voy en todo. Y me equivoco. ¿Era esta. Pero tío, un... tengo una duda. ¿En qué sitio estamos? Era por aquí. Estoy escuchando algo raro Sí, algo muy raro ¿La estáis escuchando? La voy a escuchar que ya se ha quitado Ah, oh, ya se ha vuelto a... a ver... ¿Y más objetos No, que va No va a funcionar porque todavía era uno pero yo le doy por si acaso, a ver... Voy por aquí... ¿Eh? Es otro animatrónico y dice que va el minijuego. Ya está, ¿no? No puede ser, hay noche 6. Vale, pues ya es la despedida porque mirad eso. Noche 6, tío, no puede ser. Hay una noche 6, la noche final. La vamos a hacer. Eh, pero en el siguiente vídeo. Ahora. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros si queréis más vídeos. Y hasta la próxima.